Hicimos este, un este programa para, más que nada, manejar diferentes datos. En este caso, un ejemplo sería, no sé si ha pasado, eh, cuando quieren comprar boletos, pues, sí. se imaginan de un montón de personas, sí. <risa> como en el sí, estreno, ¿no? <risa> no pudieron comprar boletos, que son caos y este, se cae la página. <risa> bueno, más que nada, este programa nos, nos sirve para ordenar, como sea, para llevar un buen orden de quiénes compran esos boletos, porque si no sería un show como de que... Eh, no sé, si alguien, si dos personas compran al mismo tiempo el mismo tipo de y no hay un orden, pues entonces este, podría hacerse el error el de que existan dos boletos para la persona. Para dos personas distintas. Bueno, no sé si en pues este caso pues fue. Este. pero se puede decir que es, eh, es de bastante utilidad ya que como mencioné este, no sirve para organizar diferentes datos un ejemplo sería este, en la organización de, los, de las carreras las materias que nos tienen los cursos entonces los alumnos a registrarse para llevar un buen orden pues, este, utilizamos este programa como oportunidad para mejorar como, la eficiencia y hacer más fácil el uso de estos este, algoritmos ¿Quién se ha beneficiado con la solución de este problema? Los beneficiarios de este de esta de este programa que hicimos se han beneficiado personas que pues necesitan llevar un registro definido de los alumnos que tienen o por ejemplo si estás haciendo una FIFA o algo pues vas a querer llevar el registro de que este, tal persona si me compró un boleto, todo, todo eso entonces este programa es para que las personas, las personas que ocupan llevar un registro puedan organizarse de una buena manera Este programa lo que hace es que guarda variables en el vector y crea un archivo de texto para almacenar datos. puede mostrar todos los datos almacenados si quieres ver todo el registro y también puedes cambiar algún dato del registro en caso de que se necesite, en el caso usando pues, usar Esto de proyectos, pues, usamos editores más que nada para poner un buen orden de los datos para sacarlo por alumno, eh, apellido y curso, y este, en este caso una sección, ya que puede haber diferentes, este, o sea, puede llegar a un límite para así llevar eh, diferentes secciones. Usamos listas ligadas para enlazar las, las conexiones de estas con las otras para llevar, o sea, más que nada el. O sea, si llegara a haber un. ¿Cómo dice? <risas> cuando hay un conflicto con los nombres, te puede llegar a, a veces tener apellidos. Similares, por ahí en el caso que surge algún problema ¿eh? y con la idea de similar, pues podemos arreglar y a veces agregar una, una otra solución para eso. Bueno, aquí este, tenemos este ya que es de fácil acceso, ya que más que nada eh, este programa es útil, ya que o sea, no estamos cambiando todo el tiempo de variables, sino. Queremos acceder a que esa información no es lo más rápido posible y pues esta era la, la que nos permitía el fácil acceso, pero la, la ventaja era a la hora que tenemos que cambiar o eliminar algún, el, este, en este caso estudiante, curso, algo que se que ver, pues era un poco lento el proceso, pero decidimos tomar ese como nuestra mejor solución para esto. <tose> <tose> Bueno. Ah, ahí está. En el programa este, decidimos, bueno, decidimos este, hacer un archivo de texto para almacenar todos los datos ingresados. En, en otras situaciones como el, lo de los alumnos, lo pueden utilizar una base de datos. Pues, un poco más grande y en otros servidores, otros programas que se encarguen como de, de ese esa, esa carga, porque a veces no es tan sencilla de mantener con un pequeño programa como el que se presenta ¡Se me lo la Ahora, el diseño de la solución. Como ya me hemos dicho, en el programa utilizamos punteros y vectores para que se puedan organizar de mejor manera este, los alumnos, personas que están, entre otras cosas. Este, y se va mostrando, pues el orden y se, este, se pueden guardar los nombres y los apellidos y pues para almacenar toda la información importante ¿Puedes <risa> cambiar? es la.? El, <risa> <risa> <risa> <risa> el programa. Ah, Es la que el programa que Ah, ¿Qué problema? programa, diferentes teorías que Más que nada, esas se encargan de este, evitar los arrays y aceptar los strings. Porque más que nada, bueno, no encontré la forma de hacerlo como que sin la librería. desagregué la librería para los arrays, hey, se pueden agregar varios comandos que es para el programa y así. Entonces, se agregan los variables de apellido, nombre, con el espacio. Bien. ¿Se alcanza a ver? ¿No? Que se ofrece es agregar a los alumnos, editar, eh, mostrar la lista completa y usar el este programa. Entonces, ya una vez que pide el nombre y el apellido, junto con el curso de la sección en la que se va a entrar, pues agrega el registro y aparte de terminar, eh, agrega otra opción para si quieres agregar otro o terminar el programa ahí. y este, también está la opción de que llega el momento donde quieres eliminar a algún este, alumno de que se salió el curso o este, vaya a ingresar a otro curso en este caso se, tenemos la opción que por el apellido busca este, el que está guardado en el archivo de texto y, este, y crea que era un archivo de después temporal como en el uso de los este, puntas para crear este, un archivo de texto temporal lo cambia, lo vuelve a copiarnos como uno nuevo este, y el y ya, ¿Cómo un minuto. ¿No lo ¿Qué? ¿Midaña? ¿No lo sé, Gómez? ¿Midaña? lo tiempo